Gente, os traigo un vídeo hoy más que especial, un nuevo tutorial Estoy hinchándome a tutoriales, soy un puñetero pesado, lo sé Pero Ya sabéis que tenemos que sacar esas horitas de visualiz visualiz visualización para poder conseguir el partner Así que voy a traer la mayoría de tutoriales que pueda, ya que son vídeos entretenidos, vídeos que os ayudan y vídeos que me gusta hacer En este vídeo trataremos un tema que todo el mundo quiere saber Cómo mejorar la puntería Os voy a dar 8 pasos, 8 trucos, 8 métodos de saber si estáis aprovechando vuestro máximo nivel Cómo explotarlo aún más Que es practicando esos 8 sencillos pasos Vale, una vez ya estamos dentro del juego Voy a explicar todo en el campo de tiro Para que lo tengamos todos más claro Y pueda explicar punto por punto Aunque el primero, el segundo y el tercero Van a ser muy rápidos de explicarlo, ¿vale? Voy a hacer un resumen Aunque el primero, el segundo y el tercero Tengo un vídeo explicativo en el que explico todo un poco más Dejo de entender las cosas mejor Y todo el rollo, ¿vale? Estos puntos son el posicionamiento que tienes tú Frente a tu pantalla y el escritorio Los hardware que tenéis Los periféricos, ¿vale? El teclado, el ratón, la mira y la sensibilidad, ¿vale? Estos puntos son súper importantes Os dejo el vídeo aquí abajo en la descripción Donde lo explico todo yo creo que bastante bien Aunque hay algunos fallos Que siempre que si hay un fallo Fijaos en los comentarios porque los corrijo estos son simplemente cómo me posiciono en el escritorio, hay una forma muy clara de posicionarse en el escritorio que está más que demostrado que es eficaz para todos los jugadores Para empezar y luego ya tú ir adaptándote a tu forma Pero lo primordial, lo primordial no me acuerdo cómo se dice Es sentirse cómodo Los periféricos, tenéis que conocer vuestros periféricos Los DPIs que lleva tu ratón, el teclado eh, Posicionarlo de una forma que esté más cómoda Tener mucho espacio para el ratón Saber cuánto espacio tenéis para mover Etcétera, etcétera, etcétera Y lo siguiente que tenéis que tener claro Es la sensibilidad que vais a utilizar Vale, que yo os recomiendo siempre sensibilidades bajas o media, mejor dicho, ¿vale? Tampoco es muy baja Y la mira del juego Que como veis yo tengo esta mira ahora mismo Pero bueno, que hay muchos tipos de mira Y como os digo, en la descripción está el vídeo en que os explico los tres primeros pasos Pero tenéis que tener una posición cómoda De cuerpo eh, Ver bien la pantalla, está claro Una posición buena de manos una Un buen agarre de ratón, que eso lo explico también en otro vídeo Tenéis que tener el ratón totalmente gripeado Enganchado, de que si no se escape Por nada que pase en el mundo, ¿vale? Y ya os he dicho, sensibilidad de mira Ahora vamos con unos pasos que no he explicado en ningún otro vídeo y vengo aquí a explicaros que son unos sencillos trucos para que tengáis en mente, ¿vale? Y cómo se dirige en el Valorant la, la puntería, por así decirlo Primero vamos a hablar de los patrones que tiene cada arma Que cada uno tiene un patrón, os lo voy a explicar todos, vamos a hacerlo con la Phantom, que es el más fácil de regular Una cosa que quiero decir antes de que siga el vídeo, suscribiros abajo por favor, que no os cuesta nada Dejar un like y eso no era lo que quería decir, pero bueno, ya que estaba lo meto eh, yo no soy ni Dios jugando, ni el puto amo Re Realmente soy un puto mierda jugando Pero creo que por todo el contenido que llevo, todo el contenido que veo, todo el contenido que leo Puedo dar explicaciones sobre algo que entiendo bastante Aunque no sepa utilizarlo en mí Porque yo creo que jugar bien a un videojuego es un puto don Aunque... Puto don, un puta don, se parece es un don, aunque se puede pulir y extremar tu capacidad al máximo. Por eso vengo a ayudaros aquí. Que yo no sea el mejor del mundo, ni el mejor. tenéis que no soy el mejor de mi casa, no significa que no pueda daros consejos. Con lo que íbamos, con los patrones de las armas, o el spray, como lo queréis llamaros. Cada arma tiene un tipo de patrón. Como veis, el, la Phantom es este: que sube. Gira un poco a la derecha, gira un poco a la izquierda, gira un poco a la derecha, vale. ¿Qué tenéis que hacer para recular esto? Yo siempre recomiendo que las tres primeras balas vayan a la cabeza. Como veis, dais un par hacia arriba y luego todo va hacia abajo, directo. O sea, vosotros tenéis que hacer el lado contrario, el movimiento contrario que hace el arma si vosotros no pulsáis nada. Esto es muy fácil, no hace falta que os explique cada arma porque podéis mirarlo vosotros en el campo de tiro. Os ponéis con un arma, disparáis y veis el patrón que hace. Os ponéis en este lado mismo, yo lo hago así. Y e intentáis imitarlo, pero a la inversa. ¿Veis? Como no soy el puto amo, lo digo, pero <ríe> más o menos sé centrarlo todo en un mismo sitio. ¿Qué trucos puedo dar? Porque de todos estos puntos que os voy a decir ahora, os voy a dar además un truquito que utilizo yo, ¿vale? Como veis, tenemos aquí un monigote para practicar. Aquí pueden practicar los patrones. Yo recomiendo bajar de la cabeza lentamente y no pasar de las rodillas. O sea, hay gente que baja y basta a los pies. A los pies no lo recomiendo. Tenéis que bajar con mucho rodilla ¿Por qué? ¿Por qué? Qué rara suena. ¿Por qué? Porque si bajáis directamente a las rodillas, es verdad que a veces falláis más tiros. Pero el tiro que dais lo dais en la mocha. Pero yo os recomiendo hacer eso porque a lo mejor vale. Eh, no das todos los tiros de golpe, pero sí que el tiro que das le das. Y yo os recomiendo mucho dar headshots porque es la forma más fácil de cargarte un enemigo y la más rápida. Luego dentro de lo que es los patrones y el spray, tenéis los transfers. ¿Esto qué significa? Para la gente que no lo sepa, el transfer es que tú estás matando a un enemigo, estás haciendo el spray... Es que no sé si se escucha porque está muy fuerte, ¿no? Bueno, estás haciendo el spray y cambias el spray a otra persona. Esto es muy fácil. Esto es, dar un movimiento rápido y ratón. Recomiendo que sea un ratonazo, ¿vale? Para perder lo menos posible. Entonces bajas y rápidamente ratonazo y sigues con el spray como si estuvieras en ese lado. No hay que resetearlo ni empezar otra vez desde la cabeza. No. Tú sigues el spray porque... El spray está igual, se entiende yo creo, ¿no? Intento explicarlo a lo mejor que puedo, gente. O sea, soy un poco gilipollas, pero quiero ayudaros, os lo juro. Siguiente, tenemos los headshots. ¿Qué truco digo con los headshots? Eh, tómate tu tiempo. Es muy difícil dar headshots siempre, ¿vale? Pero es lo que digo: cuando nos ponéis aquí en el campo de tiro y dais todos headshots, ¿por qué no lo hacéis luego en las partidas? Porque hay movimiento. O sea que aquí tenéis una cosita para la gente que lo entienda. Oh, no se sé ve porque tengo esto. Bueno, aquí pone straight. Mucha gente lo sabrá. O movimiento o algo. Si vais aquí y le dais a hecho y le dais a empezar. Los bots se mueven al aparecer. ¿Veis? Entonces podéis practicar mejor los headshots y los tiros en movimiento de ellos, ¿vale? Esto es un simple consejillo. Por si alguien no lo sabía, yo os lo vuelo. Mucha gente cuando juega a Valorant o cuando juega juegas a ese tipo counter, cuando está moviéndose por el mapa se mueve así o así o así o así no no no no no dios tú tienes que ir adelantándote al enemigo tú miras siempre a la cabeza si vas a girar esta esquina Tienes que tener la mira ya mirando ahí por si alguien asoma Si vas girando hasta aquí la mira un poquito más baja por si hay alguna persona por ahí Siempre tenéis que pensar que tenéis un monigote en mitad de pantalla Tenéis que adelantaros al enemigo Así es como se mejora el aim No es un... una cosa de que tú tengas más aim que el otro Pero sí es una cosa que te sacas tú una ventaja de dar el primer headshot Y si das el primer headshot con una vandal, pues ya sabéis lo que pasa El aim punch El aim punch creo que se llama así No habrá mucha gente que lo conozca Porque yo creo que la mayoría sí Pero los que os estáis adentrando en este tipo de juegos nuevos no sabéis lo que es el aim punch El aim punch es cuando tú le das a alguien ¿No veis que el monigote se mueve? Bueno, bien Veréis ¿No veis que se levanta el arma? Tú si estás disparando contra un enemigo Y el enemigo te dispara Te da aim punch ¿Eso qué es? Que a lo mejor tú estás disparando así Te pega un tiro y haces así Y disparas para arriba un poco Se te va el recoil Entonces tú ya pierdes la trayectoria Si te dan un tiro Lo que recomiendo Sé que es un poco arraigado. Pero yo lo estoy utilizando ahora Y me funciona bastante bien Si te dan un tiro Resetea el spray ¿Sabes? Haz así para y vuelve a ir a la cabeza porque si te da un tío y te resetean todo tu, tu spray ya va para pa donde te sale de los huevos sabes y el spray ya está hecho loco o sea que lo mejor es parar un segundo bueno un segundo no una milésima sabes y pum dos últimos, un último consejo y luego el truco final que es un truco muy extraño, pero súper efectivo. Lo que tenéis que pensar es el Game Sense. O sea, vosotros tenéis que saber cuándo disparar y cuándo no. No vale de mucho que yo os dé todos estos consejos si no sabéis cómo llevar el juego a cabo. Tenéis que entender el juego lo máximo posible, moveros bien por el juego, y eso se consigue jugando. Yo no puedo daros consejos sobre ello simplemente lo que os he dicho, cuando miréis esquinas estar apuntando directamente a la cabeza siempre intentar tener la mirilla a la cabeza no vale de nada moverte así o ir con el cuchillo en la mano a no ser que tengas que ir rápido pero igualmente, si podéis ir rápido y mirando a las cabezas perfecto truco final, un truco súper extraño, sirve para las pistolas esto mejora muchísimo la puntería con las pistolas muchas veces no es culpa nuestra la puntería sino culpa del arma por el recoil que tiene aunque no es culpa, es parte del juego una cosa muy rara, no sé si conocéis la canción de ah, ah, ah, ah, still bueno, yo la pondré de fondo si utilizáis esa canción para disparar Y en cada golpe del beat O en cada A, por así decirlo Disparáis con la pipa No se os va ningún tiro plan A, ah, A, ah, A, ah, A ah, Estoy en el ¿sabes? O sea, fallo muchos tiros Pero porque estoy cantando Si no, porque plan A, ah, A, ah, A, ah, A ah, Estoy en el ¿Veis? ¿Veis? Está siendo ridículo Pero no falla en ningún tiro En cambio, si tú disparas A, ah, voleo ¿Veis lo que pasa? ¿Veis lo que pasa? Utilizar esa canción utilizar la canción cantarla en vuestra cabeza cuando Vais a la ronda de pipas pam pa pa pa muy fácil y yo creo que no tengo nada más que deciros espero que dejéis un like espero que os haya servido este tutorial de algo vuelvo a repetir no soy el puto amo de los videojuegos ni soy el dios de Line, pero creo que puedo daros estos consejos un besazo cualquier cosa duda consulta cualquier objeción que queráis hacer sobre mi vídeo dejármelo en los comentarios y nada yo soy ruidos este es el canal de los ruidosos y nos vemos pronto